Evocación séptima. Mano, mano silente, enamorada. Delicada levedad de ser alma que tienta, que penetra y se propaga. Piel tibia, incandescente, trasnochada. Mano, porosa mano, enamorada. Suavísima, secreta, mar en calma que boga por las ondas de mi palma. Tacto suave, virtuosa, alada. Mano. Acariciada mano que toco, siento clandestina, entrelazada, desnuda mano gimiente, amada, ingrávida, infinita, adelantada, que completas mi carne con tu loco cuerpo sobre cuerpo, mano entregada.